ok ya pues hemos hemos hablado de m y lo difícil que es de estimar ya tenemos una idea de pues, cómo podemos delimitar m pero quiero hablar de un detalle y es un detalle muy importante um, quiero recordarles que hasta hace menos que 10 años todo mundo inclusive yo todo mundo pues escogíamos uh, regiones para calibración de modelo pues sin decir por qué. Y eso pues de, de alguna manera uh, limitó y detuvo el campo en su avance hacia algo, algo muy uh, respetable científicamente. Ahora pues tenemos el reconocimiento de que sí es importante uh, no solo delimitar el área de calibración, pero también delimitarla de manera que corresponda a M y también que, uh, que debemos de decir explícitamente en los métodos, de lo que sea que publiquemos, pero, ¿por qué, qué y cómo delimitamos el área de, de, de calibración del modelo? Bueno, entonces quiero comentarles un poco de limitantes que esto, este como marco uh, impone sobre todo el proceso. Es decir, esto es uno de esos uh, comentarios negativos que reconoce um, los límites del método y por favor aunque esto no suene bonito por favor tómelo en cuenta porque porque es en serio un limitante al método pueden ver este este uh, artículo que lo coloqué en la página del curso y efectivamente esto es una evaluación de qué efecto tiene el, la configuración, la topología del diagrama de BAM sobre, pues, cómo salen los modelos. Vamos a ver. Bueno recuerdan obviamente del diagrama de Bam. Y si le han leído pues nuestro libro del 2011, uh, saben del, de la hipótesis de ruido eltoniano. Elton era un investigador que enfatizaba las interacciones entre especies. Entonces cuando queríamos hacer el, el comentario de que si sí incluimos B, lo biótico, en el diagrama de Bam, pero muchas, muchas veces B se manifiesta en una escala espacial y temporal mucho más fina y por eso frecuentemente B no, no constituye un, un limitante sobre uh, la distribución en escala geográfica. Entonces, con, con esta hipótesis, el diagrama de Bam se ve diferente. Se ve con B grande y de manera que B no está limitando el área. Vean que Geo, que es el área ocupada, solo se está delimitando por A y por M. Entonces, en este mundo de, de hipótesis de ruido eltoniano, podemos descuidar de B como, como un limitante, enfocarnos en, en la configuración relativa de A y M. Entonces, vamos a ver eso con más cuidado. Aquí... Vemos en rojo, en los círculos rojos el, el nicho abiótico y aquí las las barras verticales pues esos indican uh, el, los, los limitantes de, de M Entonces vemos que hay cuatro Topologías, cuatro arreglos diferentes del diagrama, pues ya no es BAM, sino es AM. Podemos ver en panel B, pues donde sobrelapan, más o menos como originalmente presentamos el BAM, sobrelapan parcialmente y hay zonas accesibles, no habitables y hay zonas habitables no accesibles. Pero en panel C, después vamos a aplicar nombres curiosos a esto, pero en, en panel C, vean que todo lo accesible es habitable. En panel D es al revés, todo lo habitable es accesible. Y en panel A, pues coinciden lo accesible y lo habitable. Pueden ver para este ejemplo de un, una especie que inventamos para el estudio con su distribución en los desiertos del suroeste de, de Estados Unidos. Pueden ver distribuciones que responden a esos cuatro, um, esas cuatro geometrías del BAM. Bueno. Lo que vamos a hacer es tirar puntos dentro de lo que sabemos es el, el área habitable bajo cada escenario y vamos a preguntar uh, qué tan bien nuestros modelos que basamos en esos puntos que sí están en el nicho, sí son buen, buen muestreo sin errores, sin problema, vamos a ver qué tan bien esos puntos pueden um, apoyar un modelo que replica la potencial distribucional de la especie. Y sacamos esto. Bajo el primer arreglo que llamamos Classic BAM, pero donde sobrelapan parcialmente, pues podemos ver, estas son dos métricas de rendimiento no voy a entrar en detalle de qué, pero digamos que los modelos perfectos están acá en, en el 1, en, en el eje X o en el Y, pero pueden ver que los, los puntos empíricos están saliendo más o menos arriba. Lo mismo, voy a brincar aquí abajo, donde dice HD, eso es este arreglo en que todo lo habitable es accesible. Y otra vez vemos que esos puntos caen lejos del origen y cerca a 1-1. Entonces esas son situaciones en que sí podemos hacer un modelo que sirve. Pero noten que en los otros dos escenarios, que son esto, donde todo lo accesible es habitable, y este panel en que lo accesible y lo habitable coinciden, esos dos vean que la gran mayoría de los puntos se amontonan aquí en 0,0, que es ruido, es, es una predicción aleatoria. Entonces efectivamente vemos que estos dos Uh, escenarios W B y FO, que de, luego les doy los nombres, uh, esos dos escenarios no se prestan a ajustar modelos buenos. Entonces, volviendo a esa figura, pues vemos que, que dos de los escenarios no sirven. Es decir, cuando tenemos una especie que cabe en, en esos dos escenarios, realmente no debemos de intentar ajustar un modelo. Vamos a aplicarles nombres porque nos sirve mucho tener como, como escenarios que podemos describir fácilmente. La primera El primer arreglo, la primera topología, podemos llamar BAM clásico, porque así lo presentamos en el 2005. En el segundo escenario, este aquí, uh, todo lo que es accesible es habitable. Y eso, pues, describe una situación de islas. Entonces, pues lo nombramos el sueño de Alfred Russell Wallace. El tercero, donde todo lo habitable es accesible, eso realmente sale siendo lo mejor, la mejor situación para ajustar modelos y eso lo llamamos el sueño de G. Evelyn Hutchinson. Y finalmente el, el cuarto, pues lo llamamos sobrelape completo. Bueno, solo para que vean que no es un solo estudio que demostró ese efecto, Vean este de No Silver Bullets. Vamos a ver este artículo en más, en más detalle después. Pero solo quiero mostrarles un gráfico de este estudio. Vean el panel de la izquierda. Otra vez es, es un diagrama que muestra como calidad del modelo en dos diferentes dimensiones. Y solo quiero que vean que aquí arriba son BAM clásico, el sueño de Hutchinson, pero aquí abajo, donde el rendimiento es menor, bastante menor, vemos que es lo del sueño de Wallace, donde todo lo que es accesible es habitable. Entonces es, es el mismo resultado que lo que les acabo de mostrar uh, en el primer estudio. Bueno. Vamos a sacar unas conclusiones respecto a la topología del BAM. Que el área B tal vez no es, o tal vez sí es, un limitante fuerte sobre la, la, la potencial distribucional de las especies. Esto llamamos la hipótesis de ruido eltoniano. Que los otros do las dos otras dos áreas A y M, Pueden tener varias diferentes configuraciones con respecto uno al otro. Pero en cualquier punto en que el limitante principal es M y no A, tornan muy difíciles de, de ajustar los modelos. Así que literalmente bajo las condiciones del sueño de Wallace o sobre el sobrelape completo pues modelado de nicho no va a servir Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues les doy tres opciones En primer lugar, se podría aumentar la resolución espacial de manera que puedan discernir limitantes a la distribución, pero esto solo si los datos de presencia o algunos de los datos de presencia sean de resolución suficiente de fina. Se podría aumentar el área de calibración a través de adicionar regiones al muestreo de datos de presencia, pero solo si la especie tiene otras áreas de distribución que se podrían anexar, tal vez en otro continente o algo así. O más fundamental es que tal vez esa especie no se debe de modelar. Así que, pues, hay limitantes. Y voy a pasar a un punto más. Si delimitas M, correctamente y honestamente, en general las métricas de rendimiento de tus modelos pueden verse menos fuertes, la significancia estadística puede ser menor, pero la calibración es apropiada, más realista biológicamente y tal vez la estimación del nicho fundamental de la especie es pues, más, más correcta. Así que me perdonan la plática un poco pesimista, pero quiero que vean que este método tiene sus limitantes y tiene limitantes fuertes. Ojalá que esta plática pues, haya ayudado en, en delimitar esos limitantes para ustedes.